Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. En medio del complicado desarrollo de la guerra de Ucrania, la semana pasada Turquía anunció el lanzamiento de una operación a gran escala para atacar el norte de Irak. Muy pocos medios de comunicación mencionaron este tema. Por lo tanto, lo analizaremos para que todo lo entiendan. Empecemos. Primero, la naturaleza de este ataque no es invasión u ocupación de territorio. La parte turca solo apuntó al PKK, no al gobierno iraquí. Esta afirmación no proviene de la declaración del gobierno turco. Dado que Irak ahora tiene un gobierno proestadounidense, Turquía no atacará. Entonces, ¿qué es el PKK? ¿Por qué Turquía está decidida a destruir hasta el final? PKK son las siglas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, una organización guerrillera armada fundada en la década de 1970, en el sureste de Turquía. Propósito crear un estado independiente para los kurdos. ¿Por qué quieren la independencia de Turquía? Para mayor claridad, aprenderemos sobre el pasado. En el siglo XVI, las tierras de los kurdos, así como de otros pueblos árabes, fueron conquistadas sucesivamente por los otomanos, por los turcos. Durante los siglos de dominio imperial, se rebelaron muchas veces para crear una nación independiente, pero todas fracasaron. Para 1920, el estado otomano se había derrumbado debido a su derrota en la Primera Guerra Mundial. Se vieron obligados a firmar el Tratado de Cebres y ceder la mayor parte del territorio a los vencedores. En el cual, Gran Bretaña y Francia obtuvieron la mayor cantidad de beneficios. La mayor parte del pueblo árabe aceptó el destino arreglado a manos de los dos nuevos imperios. Los kurdos todavía están decididos a luchar por un estado independiente. Sabiendo que los kurdos eran difíciles de someter, Gran Bretaña y Francia acordaron darles un pequeño trozo de pastel llamado Kurdistán, que significa la tierra de los kurdos. Pronto, sin embargo, los comandantes militares turcos se rebelaron. Derrocaron al gobierno otomano, porque el gobierno otomano aceptó rendirse al enemigo. Se lanzó un movimiento revolucionario que repelió la ocupación imperial y recuperó parte del territorio. Entre ellos está la tierra que Gran Bretaña y Francia dieron a los kurdos. Por lo tanto, la promesa se olvida. Gran Bretaña y Francia ignoraron los méritos de la resistencia antiotomana de los kurdos. Al mismo tiempo, Gran Bretaña y Francia no les cedieron ninguna tierra. Siendo un pueblo resistente e indomable, siguen luchando sin descanso por tener una patria. Desde la década de 1970, los kurdos han vivido en Irak, Siria, Irán y Turquía. Cada lugar formaron una organización separada con el objetivo de ocupar el territorio para crear una nación autónoma o independiente. Hasta ahora, solo los kurdos iraquíes lo han hecho. Tienen su propio territorio autónomo. Desde 2005, sus próximos tres líderes han sido el presidente de Irak. Turquía es el hogar del mayor número de kurdos, con alrededor de 18 millones de personas. Los kurdos en Turquía no son tan afortunados como los kurdos en Irak. Desde la Primera Guerra Mundial, se han rebelado repetidamente pero han sido brutalmente reprimidos. El gobierno turco no solo frustra el deseo de independencia de los kurdos, sino que también implementa políticas de asimilación radical. El gobierno turco ha prohibido a los kurdos aquí usar ropa tradicional, transmitiendo su propia cultura e idioma. Pero cuanto más prohibían, más ferozmente protestaban. Como se dijo al comienzo del vídeo, en la década de 1970, se formó el Partido de los Trabajadores de Kurdistán PKK para oponerse a la política de asimilación de los turcos. Al mismo tiempo luchando por un país independiente. Tomaron la ideología del marxismo como guía y libraron muchas guerras de guerrillas contra el gobierno turco. La organización está catalogada como terrorista por los EU y la UE. Pero esto es controvertido. En 1984, el PKK, dirigido por Abdullah Öcalan, lanzó un levantamiento en toda regla. Ataques del PKK a bases militares turcas. Sin embargo, con una fuerza militar más débil, no pueden amenazar al gobierno turco. En 1999, su líder fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Alrededor de 40.000 kurdos han sido asesinados durante una década. Las fuerzas militares tuvieron que retirarse y esconderse en lo profundo de las montañas. Después de eso, la situación se calmó cuando el PKK anunció un alto el fuego indefinido. Pero no es que hayan desistido del objetivo, sino que ese es solo un plan para posponer el ejército para consolidar y expandir la fuerza. Durante la década de 2000, abrieron bases adicionales en Irak, Siria e Irán. Sin embargo, no lanzaron un ataque total, sino que ocasionalmente hostigaron con bombardeos o mataron a tiros a varios soldados u oficiales turcos. Esencialmente, esto no representa una amenaza seria para el gobierno. En 2013, el presidente Erdogan eliminó algunas leyes para los kurdos al permitirles usar su propio idioma y escritura. En general, el gobierno turco ha reconocido a los kurdos como un pueblo diferente de los turcos. Se llevó a cabo una negociación entre el gobierno turco y el líder encarcelado Abdullah Öcalan. Las dos partes acordaron avanzar hacia una resolución pacífica y poner fin al conflicto. Sin embargo, poco tiempo después, la situación volvió a complicarse. En 2014, los terroristas de ISIS atacaron áreas controladas por el PKK en Irak y Siria. Su objetivo es capturar la mayor cantidad de tierra posible en el Medio Oriente, para establecer un gobierno transnacional encabezado por un líder supremo para gobernar todo el mundo musulmán. En el cual, el Islam sunita constituye el 85%, el resto es chiita. La mayoría de sus combatientes provienen de Irak y Siria. Volviendo al punto, cuando los terroristas de ISIS atacaron áreas controladas por el PKK, también atacaron al gobierno iraquí. Este es el gobierno establecido por los Estados Unidos después del derrocamiento de Saddam Hussein. Por lo tanto, Washington envió tropas directamente a la guerra. Al mismo tiempo, proporcionan armas y entrenamiento a la coalición del PKK en Siria conocida como las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, YPG, que luchan contra los terroristas de ISIS. Debido a esto, Turquía estaba enojada con los Estados Unidos, su aliado. Creen que el terrorismo no se puede utilizar para luchar contra el terrorismo. Sin embargo, el lado de Washington tiene sus propias razones. Apoyan a las YPG contra los terroristas de ISIS porque la organización también está en contra del gobierno sirio-prorruso y alberga soldados leales a Saddam Hussein que podrían causar problemas a Irak. Después de derrotar a los terroristas de ley, los kurdos liderados por YPG ganaron una región autónoma de facto en Siria aunque el gobierno de al-Assad no reconoce el área. El poder de los kurdos ha aumentado notablemente. Esto ha hecho una contribución positiva a la organización con la que tienen una estrecha relación, el PKK. Los kurdos en Turquía se emocionaron mucho. Cada vez más kurdos apoyan la secesión. Esto hace temer al presidente Erdogan que pronto habrá un nuevo levantamiento. Fines de 2015, en vísperas de las elecciones para un nuevo mandato, el apoyo popular hacia el cayó a un mínimo histórico. Por lo tanto, Erdogan decidió atacar al PKK para instigar el nacionalismo y destruir a los kurdos que querían separarse. Desde entonces, la resolución pacífica terminó. La intensa guerra tuvo lugar en 2022, Turquía expulsó a los combatientes del PKK de su territorio, obligándolos a huir a bases en Irak. Ante la inestable situación política y económica del país, el presidente Erdogan quiere una vez más reavivar el nacionalismo. Así que decidió barrer hasta el final. La semana pasada, Anunció el lanzamiento de un ataque a gran escala, pero no dio más detalles. La campaña se llamó Clawlock, Campaña de movilización de unidades de infantería, artillería, fuerza aérea y comando para atacar las bases del PKK en el norte de Irak. Se desconoce el número exacto de bajas entre los dos bandos. El gobierno iraquí ha protestado porque el ejército turco no pidió permiso para lanzar una operación, lo que es una violación de la soberanía. Sin embargo, no tomaron medidas para evitarlo. Actualmente, el PKK cuenta con el apoyo de la organización, Hermana, YPG y el YPG cuenta con el apoyo activo de Estados Unidos. Esto ha provocado un grave deterioro de la relación de Estados Unidos con su aliado Turquía. Es cierto que el mundo se está volviendo muy caótico. Estas son solo presentaciones generales para que las personas encuentren información. Un análisis claro lleva mucho tiempo. Porque los conflictos de los países de Oriente Medio suelen ser muy complicados. El vídeo termina aquí.